Voy para publicar. ¿eh? Hmm. Vale. Aquí No sé si se me va a caber. No. Uf, no tomas, colega. El anillo está ahí mismo. Tiene tan cerca, tan cerca. una más buena, eh. Ah, prowler y movidas así. Pues... yo llevo una Renault 9 y ya está, ¿no? Si sí, yo ahora no era el ambiente. ¿Vamos para el pueblo o.? No, dejase la George porque se ha trovado. Pero digo, bueno, al ver. Mira, a mí me va a salir un scout. Ah, arriba, sí. Solo quedan escaneando el siguiente anillo. Mirad eliminado. Seguramente habrá niegos de foso. Porque si aquí no han venido. Eso es verdad. Lo reventamos. El anillo está cerca. 10 segundos. Aquí hay una culata de Franco. Con las 8 balitas. ¿Está abierto o.? Mm, no parece. Me bueno por aquí. Nueva parca. No por mucho tiempo, tío. mango sector el jabo aquí hay una mejora de arma estrangulador, incubadora oh meo. yo se ve estos chargers ¿Qué es que te lo lleva? sí se te cae claro más rápido más más oh un pack de supervivencia mola mola queréis veis alguna mochila mejor? Eh, pues uh... oh, mm. nada. Bueno, Todos lleváis la, la misma. Le acabo de pillar una morada, pero llevo a la canca. Ya, ya. Tío. Puta real, puto, tío. Vale, con blanco y poco. Sí, eh. Aquí hay una triple take. No, aquí hay, hay un escudo corporal, nivel 2. No, no, no, no. Quedamos aquí en el chat de cuando esta Necesitas algo, tú? escudos o algo, eso. Muchas gracias. Vamos, no, no, el ¿Quién quiere usar la tirolina? ¡Yo sí! ¡Ay! Turbocharger. En la zona. ¿Sí? Ya ¿Qué Aquí no hay un Havoc. Ya llevo. la llevo. ¿Dónde de energía. Ah, por ahora llevo munición. Llevo eh, 116. No es mucho en realidad. <risa> Un fénix por aquí A ver que me he A mi me cae, si no... si no lo no he sé, por ahora Pegas... Si, una Spirify Hemlock na, tío Hemlock na Qué mala tío yo todo blanco macho en todas ¿no? sí sí todo aquí hay un cargador ligero ampliado ah bien ya había una mira ¿no? sí la cogió yo no, no, no, no. querías no para la escopeta, pero ver, eh sí. la barca ha sido eliminada ah. vale, vale. ¿No ¿nos habéis enterado lo de, lo de Twitch Studio o qué? ¿Qué? Que lo, de, lo de Twitch se han cansado de, de que esté el OBS. Ah, sí, va a sacar su versión. Ya está, en teoría, está en, en alfa, beta. Dice que están escuchando mucho el feedback de la peña y eso. Que se han cansado de que haya software de tercero. Oh, la pasta no, para ellos. Deja de eso, es venta sencillo. a jugar... ¿Ah? Deja de eso, venta a jugar de Frontier 2, un rato aprovechando que tienen más amigos hablando eh, Estamos bien aquí, ya es pizza, tío No te preocupes, hombre Puta mochila, mejor ¿Eso una de, aquí hay Ya Llevo, llevo, llevo Joder, estoy por pillarme esto, eh una puta Un combo y una carabina, medio por aquí otro lombo pues ¿Eh, la carabina ahí yo... Sí, sí, sí carabina La, la pilla. pilla, la pilla Bien. aquí hay una mochila, aquí. está buscando la mochila, eh? mochila Sí, sí. sí. Eh. eh Desde arriba, eh, creo Sí, desde de arriba ya. Sí, sí Eh, no, sí, sí, la ataca ya No, yo no te puedo No me han dado a ninguna ¿Dónde estaba? ¿Estaba arriba? Estaba arriba? Arriba? arriba, sí pues eso hace usted hace. Viene, viene uno, viene uno, se ha tirado Viene con morado, se lo he casi roto No, no me encuentro, tío Uf, me ¿no viene, eh, tengo uno abajo, ¿eh? Uno aquí, sin chaleco, muerto el con piso arriba Tengo mato, lo mato ¿Dónde la tienes? Yo de la caja ¿Eh? está? Detrás de esta caja, curándose Está curando... Mira que vio todo el comelago, eh Vale Ahí está Cuidado que queda el colega arriba con el Franco, eh Vale, vale, me tengo que meter, me tengo que meter, eh, eh La batería Sí, sí. Me, me metes aquí dentro y os curáis y si tal, yo sabéis eso ¿sí? siguiente Yo lo puedo ver desde la ventana, eh Está rematado, la puta. ¿Cómo me han matado? No? 25. Eh, ¿Quieres aprovechar y levantarlo, Rafa? ¿Yo le aguanto el fuego? Sí, sí, yo le no. Del tirado, ¿eh? ¿no? Del tirado, no te lo pienses. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No me quedan balas, tío. Estamos en la puta. Sí, porque ha pillado la, la redecilla justamente. Ay, mierda, no. Si es el David. Te pillas sin que tú y sale con David. Ah, no, no, no, no te lo no, no, no. Era de este, era de este. Tranquilo. Cuidado lo que necesites Ahora lo ¿Dónde está? Sigue sí, arriba ¿Sí tío Sigue sí, estando arriba Tío, ¿no tienen mira de verdad? Sí. ¿No tienen una puta mira de verdad tío? juego con una por dos, ¿sabes? Para darle Yo no llego Juan ni de coña, tío Esto no es mío, esto, no es mío, esto no es Ah, perdón, perdón Sí, sí lo, no. de, lo del otro está aquí, ¿eh? lo del otro está aquí, eh Sí, eso ya Esto no es Encima no lo podemos subir, tío. Lo único que podemos ah. hacer es irle por debajo, ¿eh? Si nos deja, claro pero que uno se quede aquí para que no... para que no nos salte por detrás. Se ha tirado, se ha tirado. Sí, sí. Se sí. ha ido para debajo. Vale. Ahora no tengo yo la última pues... Ya me he pillado todo lo vale. suyo de ahí. Lleva la carabina, tío. Mi texto, mi texto, mi texto. Vale, vale. Yo tengo mochila y reanimación. ¿Hay que reanimación? Eh... Reanimación. Ese no o acudo el... El dorado. Me ah, ¿No ha ahí, me ha salido ahí. Ah, vale. Se le está pegando más que nosotros. El anillo no está lejos el juego de emergencia. Nivel 4. Un azul. Y toma, toma, oh, ven Sí, pillamos el... Ven, ven, pillamos no. la altura. ¿Qué, qué sí, hay que pillar la altura, eh. Tenemos no, que no. ir donde estaba él, eh. No, eh me queda nada para tirolina. O oh, bueno, hay una clase. Menos de un minuto. Salir. Es una orden, ¿no? ¿Dónde, dónde? Está reventadísimo Ah, vale, habéis subido, Reventadísimo ah, ha Estoy llegando, estoy llegando no sabía que habéis subido Eliminamos al último miembro. Muy buena, abajo Lleva a morado, ¿no? Estabais. Sí, pillale Lleva la mira, pillale ¿no? Más. Tiene que llevar la mira Vale, vale, es, eso es lo que quiero Pillarla, pillarla eh, lleva un fénix también, eh, pillarlo Yo le voy a pillar voy batería a por... a Tío, llevo nueve botiquines, eh Eh, tirame alguno, tío Que yo tengo solo jeringas Ah, que estamos aquí no, no. <ríe> Con un par me vale, eh no, no, no. <ríe> Con tres me vale, con tres me vale, vale escudo? Sí, sí, sí Vale sí, sí. un poquito de todo aquí, eh Eh, voy a echar un ojo al drop ese, vale Desde aquí arriba No hay nadie, eh Uh, sí, me vienen He hecho para atrás a meterme un poco de escudo ¿Por dónde Eh, por ahí, por ahí, David Sí, sí, está subiendo Hay que ir a por ese Rafa, eh ¡Spara, David! dispara de Rafa! No, no me he mato, Están Ah, está un tiro, está un tiro Está aquí, está, se ha tirado, se ha tirado en el aire, tumbado en el aire Yo he tumbado en el aire ese, eh Ayuda, ayuda, en el humo, en el humo no levantes, no adelante no, no, no, no, no. Vale, vale. Te curo yo, te cubro yo. Yo he tomado de. Al... Yo he rematado el life lane. Yo tengo que, que rematar al otro. Con la cama. Pararé un momento a ¿Dónde yo se ha tirado? Ha saltado con la cama pero no sé dónde se ha tirado. Tío. Yo lo he tumbado, eh, en el aire. A ver, espera. Ah, si, Sí, le he tumbado en el aire, lo he en el aire, pero no sí, sé de, dónde se ha ido. Detectado. Detectado, ¿dónde? Abajo, abajo. Veo una caja aquí dorada. No, no, que detesta un enemigo. Aquí, aquí dentro. Mira, ¿dónde está no, mira, ¿no? Está aquí. Ha tirado el bombardeo, eh. Ese me lo cargo ahora con la basquita. No se, se va, se va, se tira para abajo. Se ha para abajo. ¿Dónde? Eh, lo no tengo aquí. Voy. Tocado. Es mío, es mío, eh. Sí. Vale, vale. Creo que, que sí. No puedo vale, se, se, se está yendo, solo lo huye, tío. ¿Dónde está? Está ¿Esta aquí, es lo tengo. Pincharlejo ya, muerto. Vale. Era la parca, era la parca. No Sí, sí, sí. Ya ha morado, ¿eh? No sé si queréis vale, pues No, ya vamos. estamos morados Que sí, nos queda un, un pedo consuelo, ¿eh? vamos a, a posicionar Eh, ¿vamos arriba otra vez? Sí, sí pero no, estamos, estamos fuera, fuera. Hay ah, que estamos ir por fuera. el en la artillería. Estriado aquí, Estriado aquí. Yo, Eh, ¿Hay algún churro charger? Sí, no, no, creo que no yo lo he visto, arriba. Rafa ¿eh? Y aquí arriba donde estaban los tíos Toma, saltar, saltar justo ¿Qué has hecho? Oye, ¿El, salto, bueno. ¿El salto garfio o qué? Que se me tira con el garfio, pero cuando estaba ya enganchado, eh, toco la cama y he saltado Joder y Me he pulsado que fui al túnel, ¿eh, chaval? ¿Túnel? Sí, sí. Vamos, por el túnel. vamos por el túnel tío No se la esperan por ahí Porque como están en el otro lado... Eh, ¿Alguien el... te necesita materias? Ah, yo te llevo solo pilas Tengo yo... 7 no, no, no, siete. Eh, siete. Vale, tírame que he tirado de Aunque me tire el 3, me vale ¿No? Sí, un sí, papá. más por aquí? Ya está, una más. Muchas gracias. ¿Y vos necesitas? No, sigo teniendo dos cinco. Joder, <risa> mira, a ver. Aquí hay dos y dos. <risa> Joder. <risa> la usaba tú. te este, no mata a nadie, eh. Yo he matado a tres. Yo, yo, yo... Eh, veo, veo pasos. 35 sí. segundos. Eh, igual están ahí arriba. Que pueda haber aquí? Vale, me he tirado la tira, tira. Es lo, lo de más altura, eh, o sea. Yo no veo a nadie, ¿eh? Ah, vamos bueno, bueno. Si vamos, no, vamos todos. Sí, sí, tenemos que ir todos, tenemos que ir todos. Aquí ya no hay más huevos. Aquí no hay nadie. Vale, pues me quedo yo arriba, ¿vale? No, no, nos quedamos aquí. Yo me quedo aquí eh. arriba, ¿eh? Campearme. Buah, chaval, si pudiésemos llegar ahí. Alucinas. Vale, o los tenemos dentro o los tenemos por ahí, ¿eh? Yo creo que va a ser una ratilla y la tenemos dentro. A ver, voy a deber. Sí, sí. ¿Está aquí? No, no hay enemigos. Vale, cuando tenga la Z, Rafa, ya sabes. Me queda no voy a poner en Igual está aquí. ¿Qué? han pasado enemigos por aquí? ¿Eh? Pasos, pasos, ¿no? No, o es tu rafa. No, no soy yo. Vale, vale. Yo estoy mirando aquí dentro, ¿eh? ¿Eh? ¡Le veo? 14. Azul. Sí. Sí, detrás de la furgoneta. Yo he visto uno solo, ¿eh? No, no, no, ese es otro. Este es otro. Sí, sí, sí. Tenemos la altura Sigue la que ahí, ¿eh? Eh, ese es reventadísimo, reventadísimo. realmentadísimo No tiene escudo ¿Es ¿Le Sí, sí, sí, expusemos Se estará curando Voy para allá Yo estoy con el octane, eh Vamos para acá 28... Mira esa por el otro Robot, robot arriba ¿Se ha subido? Oh, sí, se ha subido Octane 104, 55, está un tiro, tío Le ruseo, la ruseo, la ruseo ¡Tumbado, tumbado! ¿Vale? Ruseo el octane, eh Vale, vale, voy con el otro vídeo. Está aquí. Toma, cabrón, te vas a morir. Hijo puta. ¿Dónde está? Aquí. ¡Vamos, Toño! ¡Hostia! Joder! Easy, bro. Le diga a la Ice Pizza que creo que se ha quedado y le diga a mi amor. Sara, la segunda. Ahí está. Te ha vuelto cariño. En another one. En another one. Sí, bueno, buena tarde, sábado, eh. Y las que podrían no haber sido. No, y las que podrían no haber sido, vamos ¡Vámonos! ¡Sala, te amo! A ver. Eh. Segunda victoria del día. Win <risa> número 25, tú. Joder. Al final he hecho daño, eh. Ya lo tengo el meta, eh, me parece, eh. R3 Lombo, eh. Le he metido una de 104 al Octane ese tío. está matando ni se ha curado, ¿sabes? Le he tirado. Le he tirado dos estrellas ahí a la puerta y un tirito. Ah había más, ¿no? Bueno, es que creo que sí, al, al caos te lo he reventado yo. Es que lo hemos hecho bien, porque vosotros habéis ido a por aquellos dos y yo he ido solo a por el, el octane, no lo he dejado no, ni salir. Eh, eh, eh. Pero eran tres o eran dos. Eran no, no, dos, era ¿Eran y el octane, sí. Sí. Claro. hostia, vale, vale, vale, vale. Puta madre, tío. Bueno, Vámonos. No, lo que pasa es que eh, el, eso, el Octane lo hemos reventado nosotros. Y se ha ido para, para el y se ha metido para adentro. Sí, yo, yo lo, no, no lo he dejado de ver. Y de ahí ha sido cuando nos ha venido el Pathfinder al lado de mí, que se ha subido para arriba. Exacto, tío. Sí, motherfucking, G. A ver qué tengo que poner. Dale, segunda victoria del directo, chavales. De puta eh, ajá, madre. Te lo llegamos al, al número que no tienes. Al 4, al 4 tenemos que llegar. Al 4 no tengo que baile. <risa> Así es. Pero pero y tan mal de puta Entonces madre ya escopetas? <ríe> ya es escopetas hay hay todo hay, to. hay esperanza <ríe>